Si analizamos sus cifras del presupuesto de su consejería, pues baja el 15% las becas. No hay nuevas ayudas a la investigación y a la captación del talento excelente. Incluso la transferencia de la universidad es insuficiente.